La víctima respondía al nombre de Lady Padilla De unos 25 años de edad La misma residía en el municipio de Pimentel Padilla falleció la madrugada de este martes Luego de que ésta el pasado domingo Ingeriera gramosón con fines suicida Hasta el momento se desconocen la causa Que llevaron a la joven mujer a tomar la fatal decisión La joven deja en la orfandad dos niños de cuatro y dos años de edad respectivamente, la misma recibió cristiana sepultura en el cementerio público de Pimentel. Yo no sé por qué, muere, yo no sé por qué ella. La otra vez ya tenía problemas, Dios mío, no sé de qué. Era. ¿Cómo se llamaba ella? Ay, ella llamaba Lady Paula, Dios mío. Lady Paula. Ay, mío, de la la vida. Lady Paula. Okay. Ay, Dios. Ay, Dios. NTN, Aris Mendir Antigua,